Gracias por arrostrar con las inclemencias y interrumpir las festividades de fin de semana para participar en este acto que por simbólico que parezca es de suma importancia para nosotros porque se trata de un conflicto lamentablemente uno de los cuyos peores enemigos ha sido el bloqueo informativo que Marruecos ha impuesto al territorio desde que militarmente ocupó el territorio a finales de 75 cuando España se retiró de manera desordenada y deshonrosa también en vez de cumplir con sus responsabilidades coloniales abandonó el territorio y lo dejó en manos de marroquíes y mauritanos que lo invadieron militarmente desde entonces se desató una guerra yo creo que los episodios que hemos estado viendo en el documental muestran que después de 40 años la situación sigue absolutamente difícil sobre todo para las poblaciones que se han visto y se, y se, y se ven diariamente sometidas a la represión brutal con una violencia inusitada por un régimen que lamentablemente se beneficia mucho uno de los mejores beneficiarios de la ayuda económica europea para mantener en, en, en perfusión a un régimen liberticida y dictatorial que se codea con, los mundos, con el mundo occidental, pero que en realidad la práctica cotidiana muestra que es un régimen medieval, un régimen donde las prácticas arcaicas siguen en vigor y donde la población saharaui está expuesta a, a, a la violencia di, diaria sistemática en la que no se eh, escatima en fin, ni, ni niños, ni, ni ancianos, ni mujeres son expuestos a esa brutalidad que habéis podido ver eh, la ocasión se me ofrece también para expresar nuestros sinceros agradecimientos eh, y luego hago en nombre del pueblo saharaui, de sus autoridades, al pueblo vasco en general que siempre ha estado con nosotros y como dice el dicho, quien da pronto da dos veces, y los vascos han estado con nosotros en nuestro duro combate desde los primeros momentos. Por ello, quiero expresar una vez más nuestros enteros agradecimientos y decirles que su, sin su ayuda y sin la ayuda del Movimiento Solidario Internacional, los saharauis, no estaríamos en condiciones de haber podido resistir 40 años y seguro que seguiremos resistiendo hasta que se haga realidad nuestra, nuestra, nuestra justicia y se instaure el Estado saharaui. Muchísimas gracias a todos.